Y hay gente de YouTube. He estado muy ocupada, no puedo grabar, así que tuve la oportunidad de gra grabar ahora. Ojo con ese sonido ambiental de la hostia. Ese sonido ambiental. A, mis, a, a la frente mío está el árbol gigante. Acá les voy a decir un clásico A lo que me refiero es El maldito tren Es un clásico como lo dijo Trolencio es, es una troleada ahí de las gordas Eso pasa a la misión de seguir al tren con el Big Smoke Que al perder el tren El, el, el Big yo se bajará y, y nos dirá esta célebre frase: All we had to do was follow the damn train, CJ. Eso nunca fue culpa nuestra no de perder el tren. La culpa la tiene el gran smoke por tener una puntería del carajo. Hasta aquí se despide el bullico, mi nieto hasta la próxima.